Te muerto, de muerto, de muerto, de muerto, de de Tory days of fire, and the ¡Cielos! ¡Sí, para ti! ¡Mira, Mira mi abuelo! Uh, en mundo Yamato está a punto de tener una gran aventura. Uh, ¿Ya puedo dejar de pedalear en esta cosa? ¡No, oh, no! ¡Caracoles, qué malos son los gatos! ¡Al su abuelo! Ahora recapitulé. En el episodio anterior, Yamato recibió un fabuloso regalo, un poderoso vida llamado Cobalt Blade. Y cuando digo poderoso, quiero decir súper poderoso. Luego, Yamato conoció a un chico misterioso que quería robarle a Cobalt Blade incluso antes de que Yamato pudiera usarlo. ¡Santos cielos! Sí, es emocionante. Ahora que sigue el show. La montaña de la vida batalla. Cobalt Blade, así que entrégamelo para que pueda agregarlo a mi colección. Yo te lo advierto, si no lo haces, tendrás que enfrentarte al poder de... ¡Hilio Breaker! ¿Hilio qué? ¡Ah! Helio Breaker! ¡Mi vida man! Oh, ¡Sí, así es! ¡Y aquí va una muestra de su poder! Oh. ¡Calla! Ahora dame a Cobalt Blade... O usaré a mi Gilio Breaker para hacer huecos en ese café en que vives. No te lo permitiré. ¡No puedes! Ah, sí, solo obsérvame. Ah. Mm. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Lo tienes! Piensa de nuevo. No te librarás de mí tan fácilmente. Volveré. Y cuando lo haga, más vale que tengas cuidado. Fue un disparo increíble. No sé qué habríamos hecho sin ti. No lo malinterpretes. ¿Ah? Chicos, solo te ayudé porque no quería que nadie más se quedara con Cobalt Blade, ¿entiendes? Oh. Adiós. Oh. Esto de los Vidaman va en serio. Qué raro. ¿Quién es este chico? No lo sé, papá. Nunca lo habíamos visto. Tengo que saber quién es. Así que venciste a Grey, ahora tendrás y... que vencerme a mí. No saben nada de él. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Lo único que sabemos es que no es un miembro de la Alianza de las Sombras. Está corriendo un rumor. Dicen que un extraño colecciona vida mal. Quizás este chico es el que va por ahí robándolos. ¿Qué quieres que hagamos a Baba? Por ahora quiero que sigan entrenando. Y en cuanto a ti, Gwen, debes aprender a respetarme y rápido o estarás en problemas. Lo siento a Baba. Es demasiado débil. Se está dejando dominar por lo que siente por su hermana. Y como nosotros la controlamos a ella, lo controlamos a él. ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Sí! Después de tanto esfuerzo, por fin soy el mejor vida jugador del mundo. ...muy simpáticos en él. ¡Eso es lo que haré! ¡Me convertiré en el mejor vida de todo el mundo! Así que se dedicó a hacer eso. Pero hacerlo no era tan fácil como decirlo. ¡Observen! ¡Ah, no! Esta vez lo lograré. de lo que parece. Oh, oh. Oh, ¿Qué pasa, Yamato? Parece que hubieras perdido a tu mejor amigo. No soy bueno con el Vidaman. ¿Cómo voy a ganar si no puedo ni darle a un par de latas? Hmm. Tal vez es porque entrena solo. Siempre has sido de esos chicos que aman los desafíos. ¿No? es divertido a jugar al Vidaman a un solo, como ese juego de tiro al blanco. Puntería Máxima, pero conociéndote, apuesto que jugarías mejor si te enfrentas a otra persona. Tienes toda la razón. Sí, es como si llevara las vida batallas en la sangre. ¿Ah? Lo sabía. Ja. ¿Ah? Mamá, ¿qué dices? Este es tu destino. Lo supe desde el día que te encontré viviendo con esos gatos. Recuerda, hijo, que criaron los gatos salvajes, aunque realmente no sé cómo se las arreglaron. No estoy diciendo que lo hicieran mal, pero me estoy apartando del tema. También descubrí que tenías un secreto. Así es, un mal secreto, o un buen secreto. Muy bueno, al menos eso pensé al principio. Cuando te encontré ya tenías a Cobalt Blade. Sabía que habías nacido para ser un vida jugador, pero no estaba segura qué tan bueno era eso. Ya se oían los rumores. Sea lo que sea, yo no fui. No, oí que había un misterioso grupo que intentaba controlar a todos los jugadores. Nadie sabía quiénes eran, pero todos sabían que eran malos. ¿Y eso es cierto? No lo no sé, solo sabía que quería mantenerte a salvo. Así que escondí a Cobalt Play el destino tenía otros planes para ti Aunque lo escondí para que nunca lo encontraras Cobalt Blade te encontró a ti Creo que ya no puedo negarlo, Yamato Es tu destino Algo grande te ha elegido para que seas un vida campeón ¿El destino? ¿A mí? Así es, Yamato Me preocuparé por ti Pero quiero que seas el mejor vida jugador Eso haré, mamá ¡Oh! ¡Bienvenido! Chico. ¡Oh, ya soy! Oh, oh, oh, oh, oh, sabía que debía haber pedido a este poncho en talla pequeña, pero solo tenía en grande. Arruiné mi entrada triunfal. Soy Bull. Estrecharía <risa> la mano, pero la mía está lastimada. ¿Este vida man es todo tuyo, Yamato? ¡Vaya, es fantástico! Sí, este es Cobalt Blade. <risa> ¿Y su nombre es aún mejor? ¿Verdad que sí? Y Cobalt Blade es todavía más fantástico en acción. Sí, ¿puedo verlo? ¡Claro! Échale un vistazo. Pero aquí no hay nadie para vida batallar. ¡Ah! Tengo que hallar a alguien fuerte. Como ese vida jugador que estuvo aquí. ¿Cuál vida jugador? No lo sé, pero se ve así. Es un trozo de papel. No, lo que está dibujado. Oh, pero creo que... Se fue hace tiempo. Yo lo conozco. ¡Ah, sí! ¿Y dónde lo has visto? ¡Dímelo! ¡Tengo que saberlo! ¡No me grites! Mm -mm. ¿Mm? ¿Ah? Oh. No, ¡No despierta! ¿Ah? Discúlpame por eso, a veces cuando estoy estresado me duermo Serás un amigo muy interesante, Bull ¡Esto está muy alto! No es la altura lo que me preocupa, es la caída ¿Seguro que este chico está allá arriba? ¿Hay suficiente tiempo? Sí. Ah, no me sueltes No planeaba hacerlo ah, Por favor no me sueltes No te preocupes te tengo Podrías ayudarme sabes ah, Vamos tú puedes hacerlo Lo estoy haciendo Gracias Yamato te dije que no te preocuparas Ahora vamos, ya casi llegamos Solo falta la mitad del camino Bueno, faltan tres cuartos ¡Ah, sí! ¡Lo logramos! ¡Ay! ¿Qué fue eso? Ahí está, pero ¿qué hace? Yo diría que finge estar en una vida batalla ¿Hablas a mí? Sí, a ti. Ah, ¿Qué quieres? ¿Por qué me buscas? Quiero vida batallar contigo ahora, pero ¿puedes apuntar eso para otro lado? No. ¡Muy bien! Entonces haré que me desafíes. ¡Vamos! Está bien. Pero, si yo gano, tendrás que entregarme a Cobalt Blade. Está bien. ¿Pero qué tal si pierdo? ¡No! ¡No puedo perder! Muy bien, para nuestro vida combate, juguemos batalla de golpe directo. ¿Sabes lo que es, no? En el que le dé al vidamán del otro primero, gana. lo hiciste. No voy a vida a batallar si haces trampas. El viento. ¿El viento? Los vientos están soplando en todas direcciones. Nunca sabes dónde va a terminar tu vida bomba. A menos que sepas qué va a hacer el viento, ¿sabes? <risa> Espera, No entiendo de saberlo si no lo ves y está cambiando todo el tiempo. ¿Cómo lo sabes? Bien, creo que ese es el desafío de este encuentro, ¿cierto? ¡Como sea! ¡Tiéndelo si puedes! ¿Ah? ¿Se quedó dormido? ¡Oye, yo también hago eso! Si me concentro, podré sentir el viento en todo mi cuerpo. Puedo leer el viento, mira esto, ¿Ah? eso no te salvará. ¿Eh? Tengo que contraatacar, pero antes. tiempo más podré continuar así? No puedo creerlo. Desvió todos mis disparos. ¿Tiene suerte o es bueno? Bueno, ahora me toca a mí. Suerte. No, chismas. Si no hay una forma de leer el viento, nunca ganaré. Pero tengo que hacerlo. No puedo perder a Cobalt Blade ahora. Acabo de encontrarlo. Tiene que haber una forma de saber hacia dónde soplará el viento. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué hice? Yo no hice nada Genial, su nariz me indicará Hacia dónde va el viento, es una mocoveleta ¿Por qué me estás mirando? ¡Ya sé! ¿Ah? ¿Ah? Pudo leer el viento, pero... ¿Cómo? Esto será más difícil de lo que pensé Creo que soy más difícil de lo que pensaste ¿eh? Ya veremos ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Esa roca! No. ¿Eh? No, no. Se lastimó la mano cuando evitó que yo cayera por el acantilado Yo no lo sabía No importa, igual voy a ganar ¿Ah? ¿Te equivocas? Si ¿Sí crees que voy a rendirme o algo así Vine aquí a ganar y voy a hacerlo Creo que habla en serio. Decirlo es una cosa, Yamato. Y hacerlo es otra completamente diferente. ¿Por qué crees que estoy aquí? Estoy aquí para aprender a vida batallar. Para alcanzar mi meta de convertirme en el mejor vida jugador del planeta. Raya, ¿cómo se llama? Crown Zephyr. Y con esto, hermana, seré el mejor vida jugador en todo el mundo. Sé que lo harás, hermano. Ajá. Tiene la pasión y la capacidad para ser el mejor. Yo era como él. Vamos, por favor. Vine hasta aquí para desafiarte a ti y saber si tengo lo que hace falta. Así que te lo advierto. No tengas piedad. Trátame como cualquier otro jugador. No. No puedo tratarte como cualquier otro vida jugador. Porque eres mejor que eso. ¿Sabes lo que significa, no? ¡Que voy a atacarte con todo lo que tengo! ¡Me parece bien! lo Lo máximo Sé que puedes vencerlo, Cobalt Blade Así que gánale de una vez, ¿quieres? Ah, realmente es bueno Esto podría terminar en empate Que ambos perdemos. Mm. Ambos ganamos. ¿Ah? El poder de Cobalt Blade, el control de Crum Zephyr serán excelentes agregados para mi colección. Este es mi día de suerte y lástima para ustedes. ¿Bull? ¿Qué te pasó? día ya me parecía reconocerte díganme qué sucede aquí te diré algo vas a perder a Cobalt blade ahora mismo gracias a mi Gilio breaker ¿Ah? ¿Ah? Por salvarnos ambos. Gracias. Sí, por nada. Creo que después de algo así tengo que presentarme. Me llamo Gray. Al menos es un nombre corto. Yo soy Yamato. Me criaron los gatos. Yo soy Bull. ¿Ah? Uh -huh. <risa> o así me dicen, al menos. Bien, buenas noches. <risa> <risa> Oye, espera, ¿cómo bajamos de aquí? No será igual de difícil que subir Genial Es mucho más difícil ¿Eh? No me dejes en suspenso, ¿qué pasó después? ¿Dices que no recuerdas lo que hiciste? No, ¿no recuerdas cuando nos estabas atacando? Lo siento, mi memoria está en blanco Creo recordar que tú me salvaste al caer al vacío ya me has salvado dos veces. Sabes, este amato? Nunca nadie me había prestado tanta atención. ¿Qué? Te estaba dando las gracias. También deberías agradecerle a Grey. Si él no hubiera estado ahí, ahora los dos seríamos panqueques. ah, uh, no fue nada, ¿saben? No creo que el salvar mi vida sea nada. Ah, uh, bien. Creer no te sonrojaste. La cara está más roja que una cereza. Termina con eso o desearán haber caído por ese acantilado. <risa> Escuchen. Debieron estar dormidos hace horas. Dejen de hablar o yo tampoco voy a dormir. ¿Ah? ¿Eh? Ahora duérmanse. Sí, sí señora. señora. Bien, creo que es hora de dormir. Yamato tiene dos nuevos amigos, escapó del peligro en este acantilado y aprendió a vida a batallar. Este sí fue un día agitado y apenas está comenzando. ¿Quieren saber qué pasa a continuación? ¿Tendrán, Tendrán que ver el, que ver el próximo Doctor episodio. Mega a... そ